Bien, estoy haciendo este video para, si hay quienes no, todavía no lo han comprendido bien, porque, bueno, dejé como tarea cuáles cuál serían las soluciones del caso 2, del caso 3 y del caso 4. Entonces, si es que tienen dificultades para esto, pues ahora les voy a aclarar. De hecho, que la respuesta es vacío, solución vacía o conjunto vacío. Vamos a hacer, voy a, voy a hacer el caso 2. ¿Cómo hago el caso 2? con el mismo método que había aplicado para el caso 1 o similar ya, empiezo primero copiando la, la ecuación más abajo sí. y entonces ponemos por acá ahí la tenemos la ecuación, pero falta la, los, los intervalos que son importantes aquí bien, ahora sí, vamos a resolver el caso 2 ya vimos que en el caso 1 la solución era conjunto vacío escribimos ahí caso 2. Ese caso es el que habla que x pertenece al intervalo menos 1,2 abierto en 2, o sea, x mayor o igual que menos 1 y menor que 2. Tenemos que conseguir que aparezcan los términos a partir, a partir de esa ecuación, a partir de esa inecuación, tenemos que conseguir que aparezca el término x menos 5, o sea, este, y que aparezca el término x más 1. O sea, este. Y también que aparezca el término x menos 2. O sea, este. O sea, esos tres términos que están entre las barras. Bien, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues, a partir de esa desigualdad que dice menos 1 menor o igual que x, menos 2: lo que hacemos es sumarle. ¿Sumarle qué? Sumarle el término que, que le hace falta. En este caso, el menos 5. ¿Sí? Le, le hace falta el menos 5. Ahí lo colocamos: x menos 5. Pero. Para que aparezca esto, también tengo que restarle al lado izquierdo menos 5 y al lado derecho también. Menos 1, menos 5, menos 6. 2, menos 5, 3. Aquí, aquí le sumo menos 5, ¿no? 2 menos 5, menos 3. Menos 3. Aquí, al sumarle el menos 1, le sumé menos 5, menos 1, menos 5, menos 6. Sí, eso lo entiende cualquier persona. Bueno, entonces, eh, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo pues que x-5 menos en cualquiera de los casos siempre va a estar entre dos números negativos. Así que podemos afirmar de que x-5 menos es menor que 0. Y con eso, su valor absoluto, por definición de valor absoluto, eso me había olvidado mencionar, que un valor absoluto cuando es, cuando es negativo, o sea, cuando, o sea si, el, si lo que está entre las barras es menor que 0, entonces el valor absoluto es menos x, o sea, el opuesto, el opuesto de lo que está en las barras. Así que, esto, x, aquí dice x menos 5, sería su opuesto, el opuesto viene siendo menos x más 5. Uh -huh. Ya está, eso es lo que vamos a reemplazar aquí en la ecuación. Ahí le voy a colocar menos 5 más 5, en vez de las barras del valor absoluto de x menos 5. Ahora faltaría el x más 1. Ok, volvemos a escribir la, lo que es la desigualdad del intervalo inicial. Este es igual al del caso 2, o sea, menos 1, x y 2. Lo escribimos y luego formamos el, el término x más 1. Formamos el término x más 1. Eso, eso implica que debo sumar 1 al, al medio y también a los extremos. ¿Sí? En los extremos había, estaba el menos 1, se le suma 1. Estaba el 2, se le suma 1. O sea, a este más 1, a este más 1, a, este a cada uno es, es sumado la misma cantidad 1. Por ende, estoy encontrando que esa cantidad sí es mayor que 0. O sea, el x más 1, ahí estoy viendo de que es mayor o igual que 0. Cuando una cantidad es mayor que 0, o sea, si un x es no negativo, entonces su valor absoluto es el propio número que está en el valor absoluto. Ya, esa es la definición de valor absoluto en lo que estoy aplicando y que también estoy dejando en la página de la descripción, el enlace de la descripción, ahí pongo las teorías básicas acerca del valor absoluto. Entonces ya podemos decir de que es x más 1, este valor absoluto es x más 1. ¿Qué es lo que he encontrado entonces? He encontrado ya todos los términos que debo reemplazar en la ecuación. ¿Quiénes son los términos? Bueno, aquí voy a marcarlo. O sea, ya encontré este, este, y, pues, eh, ¿falta uno? Sí, de hecho que sí falta, sí. Todavía falta el x más 1, a ver. No, el x más 1 ya está. Ya sí, está el x más 1, x menos 1, faltaría el x menos 2. Sí, falta el x menos 2. Por aquí puede ser. Ya. Seguimos escribiendo, ¿no? Menos 1, menor o igual que x, menor que 2. Tenemos que conseguir que aparezca el x menos 2. Sí, está, x 2. Le restamos 2 a, a, a todo. A toda la desigualdad. Menos 3, no igual. 2 menor que 0 y ahí estamos viendo de que x menos 2 es menor que 0 como x menos 2 es negativo entonces su valor absoluto es se lo había explicado al ser negativo, cuando es menor que 0 lo que está dentro de las barras queda como el negativo de eso el Negativo de eso. o sea, menos x menos 2, pero que eso viene siendo x negativo más 2 porque es distributiva. menos por más da menos menos por menos da más ya lo podemos eh, ya tenemos el valor absoluto de x menos 2 ya tenemos los tres valores ¿no? o sea el, el x menos 5 ahí está también tenemos el x más 1 ya está y también tenemos el x menos 2, el x -2. Y ya lo vamos a reemplazar en cada uno de ellos la ecuación escribimos la ecuación ya reemplazando esos valores Así que el x menos 5, este x menos 5 lo escribimos aquí, x menos 5, pero así, menos x más 5, ¿okay? menos x más 5, más 3, paréntesis, porque te estamos ubicando todo lo que salga aquí, x más 1 es, es el mismo x más 1, menos, menos x más 2, ¿sí? menos, menos x más 2, menos paréntesis menos x más 2. Es muy importante que se abra paréntesis acá porque hay un menos afuera. Ese menos afecta a todo ese término. Menos x más 5 más 3x más 3 más x menos 2. Ya está. Ahora, pues, ya podemos uh, anular esta menos x con esta x porque tienen signos contrarios. Esta x de acá tiene signo contrario con esta. Con... Bueno, se van a cancelar simplemente Se cancelan, se cancelan. Bueno, solo quedaría 3x. Sí, 3x y el 5 y el 3, que sería 5 más 3, 8. Ok, tenemos 3x más 8, igual x. Y pues ahora es fácil, ¿no? porque lo único que queda es este x pasarle a restarle al 3x. 3x menos x es 2x. Colocamos 2x igual 8. x igual 4. Uno pensaría que esa sería la solución, pero todavía no podemos declararla como si fuera una solución, sino hasta reemplazarla en la ecuación de aquí, la, la original, y veremos si es que verifica o satisface a la ecuación. Bien, veamos. Vamos a verificar. Verificando. Al reemplazar el 4, tendríamos 4 menos 5, en valor absoluto, x menos 1. 4 menos 5, más 3, 4 más 1, menos 4 menos 2, igual a 4. ¿Sí? O sea, esta x de acá, esta x, la hemos reemplazado aquí como 4. Aquí dice x menos 2, o sea, 4 menos 2. Listo. Tenemos aquí 1, menos 1, menos 1, igual valor absoluto, más 3, por 5, menos 2, igual a, absoluto, igual a 4. observamos? pues que tenemos aquí 1, porque el valor fruto de un negativo siempre va a ser el, el contrario, el opuesto, el menos menos 1, o sea 1. y aquí es 5, su valor fruto es 5, o sea 5 por 3, y ahí estaríamos con 15, ¿no? y menos 2, 15, ¿sí? menos 2, ok, 1 más 15 menos 2 igual a 4, definitivamente no verifica no satisface la ecuación me va a quedar 16 menos 2 que viene siendo 14 sí 1 más 15 16 menos 2 14 14 igual a 4 no es falso ¿no? es falso y como es falso por lo tanto decimos que el conjunto solución o solución del caso 2 es vacío podemos entonces ahora bueno voy a marcarlo aquí porque hemos llegado a un punto en el que ya podemos ir comparando con lo que hemos ido haciendo anteriormente. Porque aquí hemos resuelto el caso 2. Hemos resuelto el caso 2, y encontramos que la solución es el conjunto vacío. Y también resolvimos el caso 1. Y nos vimos también con, con, el, mismo, con la misma solución, el mismo conjunto de solución. Resolvimos el caso 1 y obtuvimos solución vacía. Resolvimos el caso 2. Y como podemos ver también la solución es vacía. Porque justo a la hora de verificar no cumplía a pesar de que pudimos resolver la ecuación en forma lineal y así en las barras a pesar de eso no encajaba a la hora de reemplazarla. ¿Sí? Siempre es muy importante no, no, es dejar de verificar la ecuación una vez que obtengamos un posible valor o una posible solución. Listo. Haré un segundo video, si es un tercer video, si es que me alcanza el tiempo. Pero bueno, mientras tanto pues aprovechen esto porque eso les permite saber cómo sería el caso 3 y el caso 4. El mismo procedimiento lo aplican y deben de encontrar conjunto solución vacía con ese, todos estos pasos. No, no deben de saltarse nada. No, no es que por el hecho de que saben de que llegara a la solución vacía tengan que necesariamente llegar ahí. No hagan una solución forzada. haganlo todo paso a paso con las normas del, del valor absoluto. Con las propiedades del valor absoluto. Me voy. Hasta luego.